Minus 20 seconds. Buenas noches amigos, bienvenidos a este Facebook Live de Corriendo sobre 50. Les habla su amigo Ramón Manzano desde Puerto Rico y tenemos en el otro lado al señor José Otero, aquí con mi muñeco de, de tricoltrí. Cambiate el, el elefante por el muñeco. No. La trompa está ahí, ah, la cosa claro. es. Está bonito, está bonito. Eh, primero, que, primero que todo, te quiero felicitar en ese, en ese aniversario de, de las Fuerzas Armadas. Son 32 años, ¿verdad? Sí, un par de años. Un par de años, ha pasado bien. Perdí ¿no? un poco de pelo, tengo pelo blanco en el lado y todas esas cosas, pero es parte de, parte de la cosa. Lo, lo, más, lo más que me gusta es cuando dijiste que hasta que el cuerpo aguante. Eso es por ir para abajo, ¿no? Eh, yo puedo estar hasta los 60. Eh, en los 60, pues ya... Goodbye. Bueno, good pero... To, good to know you. Ha sido, un buen, ha sido una buena aventura. Ah, no, no. Eh, ha sido muy muy buena y gratificante. este Y no hay buenos compañeros, gente que uno conoce y muchas cosas buenas. Pero hoy tenemos... Hoy tenemos caviar. Hoy es hoy bueno. Hoy Hoy tenemos una invitada que José, José, cuando estábamos hablando sobre sobre el, el, el live, eh, dijo que ella era como era la mujer más interesante del mundo. La mujer más interesante del mundo. De, por lo que hemos visto en su eh, página de Instagram y eso, eh, eh, eh, ha estado en, corriendo en a través de todo el mundo, los sitios que ella ha estado pues, no existen <risa> lo que ella no ha estado no es, es que no existe este, y muy interesante y entonces tiene un grupo también allá en Chile eh, motivando a las mujeres a correr a sub mayormente subir cerro ellos le dicen cerro a las montañas eh, y muy interesante y estoy loco por empezar ya la, la conversación ella es eh, ultramaratonista ella fue es fundadora del grupo Mujeres al Cerro. Ella es chilena, ella es madre, ella es abuela, ella es atleta. Ella es Fran González. Bienvenida, Fran, a nuestra sala virtual de corriendo sobre 50. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a conversar. Feliz aquí de estar con ustedes. Eh, tremendo y, y, y desde... Tan lejos? ¿Estás en Chile ahora o están en otro sí. país? No, no, estoy en... acá, estoy en Chile, estoy eh, en Chile, está. yo vivo acá en Santiago. Oh, ok, muy bien, muy bien. Sí, porque te vemos que viaja a través de todo el mundo a, a correr y eh, sí. mayormente estreo. ¿Tú, tú no corres, no corres no, en carretera? calle? No, Ca o sea, he corrido, eh, eh, corrías de 10 kilómetros y de 21, nunca he corrido un maratón de calles así. Okay. No, yo estaba confundido, porque, estaba confundido porque en uno de los posts eh, tuyos de Instagram eh, decía uh -huh. que estabas en Suecia. Y, y yo, pero, wow. Este... <risa> ah, no, puede ser que a veces que yo cuando hago el post y estoy hablando de la carrera de Suecia, pongo el lugar donde es la carrera, pero si uno lee bien. <risa> ah, ok. <risa> pero okay. estuve en Suecia ahora en julio. Yo, yo estuve dos meses en Europa y ahora llegué a fines de agosto a Chile ya. Qué Perfecto. Bien. Vamos a hablar de tus inicios. Según estaba leyendo en tu biografía, tú eres, primero fuiste educadora, fuiste profesora. Sí. Y después fuiste directora de colegio por 15 años. Sí, sí, sí. Y ahí, ah. eh, a tus, creo que 46, de decides entonces comenzar a correr. ¿Cuál fue, cuál fue ese... Eh, eh, ¿Qué fue lo que cambió que te llevó de, esa, de la carrera de educadora a, a convertirte entonces 100% atleta y, y empezar a correr? Eh, bueno, yo fui atleta en el colegio, eso sí, lo tengo que decir. Eh, corría 100, 200, 400 en el colegio. Y bueno, uno, lo que le pasa a mucha gente, que uno a través de la vida, eh, como que uno se va olvidando de las cosas que a uno le gustan realmente o que le gustaba cuando era niño o joven, porque te vas metiendo como en el trabajo, en los hijos, en, te va llevando la máquina y a uno como que va olvidando algunas cosas. Y, y yo creo que eso me pasó un poco a mí, eh, como que en algún minuto eh, me sentí como agobiada, como que necesitaba algo como para mí. ¿Ah? Yo vivo muy cerca de los cerros, todavía vivo muy cerca de las montañas, aquí no son, son cerros, son montañas, <risa> la cordillera de los Andes, y sí, yo vivo al lado de la cordillera, entonces... Eh, partí como caminando en la montaña como buscando paz, buscando soledad, subía sola el cerro porque me gustaba ir a, a no escuchar a nadie, yo trabajaba, piensa, en un colegio, directora, oh. eh, tu oficina está todo el día pendiente, todo el día, todo el mundo quiere hablar contigo, todo el mundo te necesita, después llegaba a mi casa, yo tengo cinco hijos, vivía además con uno de mis nietos, Así que también eh, todo el mundo pidiéndote más cosas, entonces llegó un minuto y que, que claro, yo quería como un minuto para mí de, de silencio y, y lo encontré en las montañas. Y así partí. Qué bien, qué bien, pero de, de quererte ir sola, ahora te vemos que vas con, <risa> con, con, con un montón de gente. A... <risa> <risa> <risa> bueno, esa, esas han sido dos cosas distintas, bueno. Partí con esto de, de los cerros y, y también tengo un lado que es muy competitivo, entonces empecé a competir en carreras cortitas de cerro, porque me gustaba bajar corriendo, entonces subía y bajaba corriendo, y yo soy más o menos rápida para correr. <risa> eh, y entonces me empezó a gustar esto y empecé a, a correr a participar en carreras, hace ocho años atrás, carreras de 10 kilómetros, en cerro, y empecé cada vez más a meterme en el tema de, de las carreras, siempre en el cerro, que era lo que me gustaba a mí, ¿Ah? correr, no me gusta mucho la calle, como te decía, me gusta más estar en contacto con la naturaleza, me gusta subir y bajar cerro, eh, tiene un atractivo tremendo para mí. Y nada, pues empecé con esto, y ya eh, cuando yo cumplí 50 años fue que yo hice el, el tremendo cambio que hice en mi vida, que fue el de decidir eh, renunciar a mi trabajo de directora de colegio, yo, yo llevaba 15 años trabajando, mis hijos también estaban grandes, se produjeron altas cosas, digamos, en ese momento, como de quiebres, me separé también, eh, mis hijos se fueron de la casa, todos grandes, ya todos con su familia, tengo cinco nietos, así eh, que, eh, sí, pues, entonces fue en ese minuto que yo dije, ¿qué es lo que yo quiero hacer ahora con mi vida? O sea, ahora mi vida soy yo nomás, soy solamente yo, eh, uh -huh. y a nadie en el fondo depende de mí, entonces dije, me voy a lanzar a hacer algo que yo quiero hacer, <risa> y que da lo mismo si me resulta o si no, porque soy yo nomás, te fijáis? entonces dije, de verdad que yo ya no estaba muy motivada con el tema del colegio, porque, porque yo dije, además ya terminé como de criar a mis hijos, no quiero seguir criando a los hijos ajenos, porque finalmente uno como directora hay mucho con la crianza, <risa> tenés que hablar sí. mucho con los padres y todo, entonces dije, ya no, no quiero, no tengo más ganas de, de seguir con esto, y ya me había metido bastante en el tema de, de las competencias, y había ido subiendo las distancias, y me di cuenta que lo que me gustaba a mí eran las distancias sobre 42 kilómetros, sobre 50, 70, 80, y entonces dije, me voy a, a dedicar a esto, Aprovechando además que yo dije, bueno, tengo 50, ¿cuántos años más me quedarán como de vida útil para correr? No, para correr, digo, sí, sí. serán unos 10 años más. Entonces dije, si no lo hago ahora, eh, ya no lo voy a hacer. Así que, no, pues tomé la decisión a, a pesar de todo el mundo, porque todo el mundo encontró que, que era una locura lo que estaba haciendo. Te fijáis, todo el mundo te dice, pero cómo, a los 50 años, cómo voy a dejar ese trabajo tan bueno, a ti te va tan bien, tú eres tan bueno ya no, ya no, no quiero, yo quiero hacer otra cosa, y en mi vida es que quiero cambiar rotundamente eh, mi camino, y lo hice, pues. yo soy bastante, tengo, una, tengo un espíritu muy aventurero, sí, soy una persona bastante osado diríamos para mi edad, no sé, porque la gente es joven es... no, no, no, ya ya ya los, los 50 de ahora wow, wow. ¿Cómo están los, los 30, 30, como decimos? Los 50 Seguro. exacto, ahora los 50 de ahora es los 30 de, de hace un tiempo sí. atrás y y de hecho todavía la sociedad como que si aguanta es, se sorprende, ay, tú tienes 50 y, y estás cogiendo maratones y, y y, y y yo me siento más bien, ¿cuál, ¿cuál es el problema? Y deben acostumbrarse más a ver gente de nuestra edad haciendo lo que queramos. Y, y yo estoy seguro que hay mucha gente de 50 que ahora empezó a inventar cosas y a, a crear cosas nuevas. Yo quisiera que saliera más gente a decir, Mira, yo tengo 60, 50 y, y estoy haciendo esto. y, y... Yo, yo ya voy a 54, ¿no? así que... <risa> Hey, y, y, y, el, y, el, y el que entre al Instagram de ella y vea las fotos de ella a sus 54, <risa> eh, sí. hay muchas muchachitas de 20 que no que no tienen la constitución física que tiene Fran. Fran te sí, quería una mira, una de las una de las ah, un sí. bastante genético. ¿eh? Yo siempre toda la vida me he representado menos edad de la que tengo siempre. O sea, a los 30 años eh, representaba 17 15, 16, no sé, tenía que muchas veces tuve que presentar mi identificación para entrar por ejemplo a un bar o a una discoteca cuando tenía como 30 años, porque no creían que tenía los 18 sí, así Oye, que bueno, una... eso me ayudaba en la vida porque siempre me veo menor, pero yo nunca me quitaba la edad eso sí, yo siempre digo la edad que tengo y no es un tema, así como dice ella, la edad es un número para mí es lo mismo, es la actitud de la vida lo que importa. Yo para mí es eso. Conozco gente de 30 años que tiene una actitud que pareciera que tienen 70. Exacto. Que... Sí, es verdad, es verdad. Sí. Y, y, y te digo, la, la gente joven, por lo menos una crítica que yo le tengo a ellos es que no se cuidan como nosotros nos estamos cuidando. A, a, a este nivel de, de cuidarnos qué comemos, cuándo comemos, eh, ejercicio, llevar un balance en la vida. Y, y yo les digo a ellos, mira, este, eventualmente eh, te va a alcanzar, sí, te va a alcanzar. Bueno, yo le decía eso siempre a mi alumno, yo le decía, bueno, si usted quiere estar como la misa a, a los 50 años, deje de fumar, deje de tomar, de, de carretear todos los fines de semana, de, de andar ahí como loco y haga algo por su vida, pues le decía yo, haga algún deporte, como un poco Exacto. más sano, mira trate Frank, por todos los medios todos los años que yo pero, fui directora de, de inculcarle la vida sana a esos niños sí, Frank, te, ¿cómo, tengo, ¿cómo? te tengo una ah. te tengo una pregunta de una persona que está en el en el, en el live eh, ella está que de hecho es la esposa de José eh, está preguntando <risa> cuál es tu estilo de alimentación yo había leído que tú eras ve eh, vegana pero después no. leí le leí una una ah. en otra entrevista que, que estabas en la dieta keto Sí, no, vegana no he sido nunca. Yo fui muchos años vegetariana de comer Ajá. pescado. Pescado, no comía carne roja. Ni ok, pollo. pues te, te citaron mal en la entrevista entonces. Es una, una pues entrevista sí. viejísima, como del 2015. Ah, pues pero, sí. Pero, verano, pero lo no último no. que había leído era que estabas en una dieta keto. Sí, llevo dos años ya en la dieta cetogénica, que principalmente significa es eh, una dieta baja en carbohidratos. Es básicamente okay. esa la dieta. No como muchos carbohidratos. No como casi nada de cosas procesadas. Es como más natural, pero oh, sin carbo, okay. o sea, con poco carbo. ¿Y cuando, oh. cuando viajas, ¿qué, qué haces? ¿Te llevas tu propia comida? ¿o? No, pero sí, a ver, es una, es una dieta bastante fácil de seguir en cualquier parte. Si sí, lo que okay. no como, por ejemplo, así como, como carne, como todo tipo de carne y como ensaladas verdes. Eh, entonces eso ahí en todas partes o sea, no, no me okay. cuesta mucho seguir mi dieta, y carbohidratos como eh, cuando voy a competir ah, okay. Ahí, okay. ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto tú subes en eh, porque vi que tú completas más o menos 600, 700 kilómetros al mes eh, estaba viendo en, en uno de que pusiste y me hiciste sentir mal porque <risa> ya había <voy> <risa> no, no llego bien a los 600. No llegaba bien a los 200 kilómetros, no, no, no, está equivocado. Yo lo que más he corrido en un mes son 300 kilómetros. No, oh, ok, estoy... ok. Sí, sí y... no, yo corro 50, 60 eh, a la semana y en una semana que corro mucho puede ser 70, pero no, no corro muchísimo. No, no. eh, pero no, cuando no. vaya, cuando ya estás en competencia, ¿aumentas tu, tu número de kilómetros o te mantienes igual? No, me mantengo más o menos igual, yo no, yo no entreno muchos kilómetros porque si algo también uno tiene que un poco cuidarse con la edad, eso sí, es uh -huh. que uno no puede entrenar como loco, como que tuviera 30 años porque mi, mis articulaciones no las tienen, <risa> mis rodillas, yeah. todo eso. Como Así decimos que... nosotros, esas piezas no vienen por, por correo. No, no, no, no, entonces efectivamente yo me he dado cuenta que, o sea, yo he hecho bastante como ensayo error, eh, con mis entrenamientos, he tenido entrenadores, después no tengo, después sí tengo, después no tengo, he ido cambiando harto, pero finalmente porque me doy cuenta que los entrenadores eh, te dan planes sin realmente conocerte, o sea, yo no puedo tener el mismo wow. plan que una chica de 30 años, te fijáis? y que me okay. den el mismo plan y que correr y, y te fijar, entonces me dan un montón de cosas que yo digo, no, estas cuestiones yo no las puedo hacer, porque cada vez que trato de hacer como cosas de velocidad, me lesiono de alguna manera, entonces finalmente he decidido que, que yo solamente como entreno kilómetros, te fijáis, como para tener resistencia. Eso es como, mi, como lo que yo hago finalmente, como tener una base de, de tener resistencia para poder correr las carreras que yo corro, y no tanto el tema como de la velocidad, yo no hago repeticiones, que la velocidad, que la cuestión, yo no hago nada de eso. Solamente kilómetros y principalmente en el cerro. Ok, okay eh, sí. Y es un buen consejo para la gente que nos escucha que, y mayormente de nuestras edades, sí. que, que tienen que tener cuenta cuando cogen un entrenador que no lo sobretrabaje, que no le ponga uh -huh. a hacer tareas que de verdad su cuerpo, no hay nadie mejor que se conoce que uno mismo, conoce sí. su cuerpo, conoce sí. tus limitaciones y todo eso y es un muy buen consejo. Sí, bueno, no. ahí le veo que está preguntando por el gimnasio. Bueno, nosotros seguimos con los gimnasios cerrados en Chile todavía por la pandemia, eh, que han estado cerrados casi todo el año. Y yo lo que hago son ejercicios acá. Yo tengo pesas, yo tengo balones, tengo otras cosas aquí que tengo mi mini gimnasio acá y hago mis propios ejercicios. Hago rutinas, de algunas que sigo de Instagram, por ejemplo, y tengo algunos ejercicios básicos que hago por lo menos tres veces a la semana. Ah, qué bien, qué bien. De hecho, estabas haciendo una serie de videos de ejercicios, ¿verdad? Sí, he hecho videos, sí, cuando estábamos en pandemia nos dio todos por hacer ejercicios de videos. <risa> estaba todo el mundo en esa fiebre. No he <risa> sí. Sí. Pero ya no he hecho más, están ahí en la historia. Ver, sí, si nos bien, vamos un poquito, un poquito más a, a, a, al comienzo, Me, nos contabas que tus compañeros de trabajo te decían que por qué tomar esa decisión si tú estabas bien en el colegio y que todo estaba bien. Pero tu familia, ¿qué te dijo tu familia en específico, tus hijos? Eh, no, mis hijos yo creo que los únicos que me dijeron, mamá, la cuestión que queráis. <risa> tú te tú has dedicado 30 años a nosotros en el fondo. Yo me casé muy joven, yo me casé a los 17. Oh, madre. Okay. Tú te has dedicado toda tu vida a nosotros, a la cuestión que queráis. O a sea, ti te queréis irte a correr por el mundo, porque además lo mío era ir a correr por el mundo, porque yo ya he corrido en 13 países, porque me gusta ir a a carreras que sean como distintas, lindas, hay tanto país lindo, tanta carrera bonita, que esa era como mi, mi idea. No era, no era solamente dejar el trabajo para quedarme corriendo aquí en Chile, o sea, que en Chile he corrido casi todas las carreras que, que hay, digamos. y, y que no, ellos, ellos felices. Dentro de todos esos países que has visitado y todas esas carreras que has participado, ¿cuál es la que se ha quedado contigo? Que tú te... Que, pues siempre hay una carrera que uno se queda, que uno dice, rayos, ¿tá? ¿verdad? Bueno, que tengo que una que es especial, que es una carrera por etapas que corrí el año pasado en México, okay. en el cañón del core, eh, con los indios tarahumara. Ah, esos son los que corren descalzos. Sí, pero... sí, sí, que corren como con las chalas, guarachas, no chala, las guarachas. Corren con eso sí. y tuve la posibilidad como, como era una los que organizaban la carrera son uno, una empresa, digamos, de Inglaterra, entonces eran todos gringos, como le digo yo, <ríe> hacían, todos los que hablan inglés decimos gringos, son ingleses, en el fondo. <ríe> nosotros eh, también, nosotros hay, en Puerto Rico <ríe> es igual. Todos gringos. <ríe> todos gringos. <ríe> todos gringos. Bueno, entonces, yo tuve la posibilidad, en el fondo, de, de conversar harto y de compartir harto con los tarahumaras, porque... O sea, porque porque no había gente que hablar en español, básicamente por ahí, ajá, ajá. De ellos mismos. Así que, bueno, y esta fue una carrera de cinco días. Entonces llegamos y en la noche compartíamos un poco con las fogatas de repente. Así que logré que desde el primer día que no hablaban, no me miraban, no les sacaba una palabra. Eh, si tú miras, yo tengo un post ahí con unas fotos con ellos. Finalmente sí. uno hasta me abrazó, me sonrió, hasta bailaba por el último día. Fue lindo, fue una experiencia súper linda, ellos son maravillosos, me encantaron, me encantaron ellos, su, su esencia y todo, fue muy lindo poder compartir, además que yo había leído el libro y me sabía la historia y todo, entonces a mí cuando me invitaron a esta carrera y fue pero así que voy de todas maneras, estaba, pero feliz, feliz de ir... Y, o sea, y fue en Aviona, y después Aviona a Ciudad de México, después a Chihuahua, después tuvimos que tomar un transfer. Era súper lejos la cuestión, pero oh. valía de todas maneras la pena porque es precioso Los Cañones del Cobre. Yo no sé si lo conocen, pero es... búsquenlo, googleenlo porque es maravilloso el lugar. No, lo, lo, definitivamente lo voy, a, lo voy a buscar. ¿Y, y qué tan larga es, fue esa, esa trayectoria de, de, de la carrera? Ah, no, súper lindo, todo súper bien organizado, corríamos corríamos y, y después en la noche llegábamos, estaban las carpas armadas, ahora tú tenías que llevar tu propia comida, toda tu comida para los cinco días. Oh, ok, es como el cruce, más o menos, como el cruce claro, de... Sí, yo, yo corrí el cruce Colombia también, también lo corrí en 2015. Okay. Claro, un poco parecido a eso, pero no te dan comida, sino que tú tenías que llevar tu comida, así que uno llegaba se preparaba sus cosas y, y se a dormir al otro día, cinco de la mañana, otra vez, en pie. ¿Y cuántos eran los trayectos? ¿De, cu de cuántos eran los trayectos de que De 50 cogen? kilómetros, un día 70, un día 30. Oh, 50, oh. Porque son 250 en cinco días. ¡Oh! wow, que, es, es casa wow. No, no, una, la constitución física ahí tiene que estar... Eh, una eh. cosa de, de otro uh -huh. mundo. Cuando cuando te das cuenta que un maratón normal se te queda corto, o sea que no no es suficiente para ti, eh, ¿cómo, ¿cómo fue ese cambio? O sea, te, Mira, me, te fue, fue, Y te fue lo decir, te lo preguntamos para aprender nosotros, porque uh -huh. porque y hay Mira, muchas es mujeres. Importante eh, ir como subiendo de distancia, de acuerdo, como tú te vayas sintiendo. Por ejemplo, yo pasé del 21 a correr 30, siempre en cerro, de correr 30, y ya el 30 también lo encontré que era muy poco, y, y, y subí a 42 en cerro, y ahí gané mi categoría, salí segunda en la general, en una carrera que me fue muy bien, como el año 2015, eh, salí sexta en la general hombres-mujeres, o sea, eh, me fue súper bien, y ahí también dije, ok, ya me voy por los 50, y entonces okay. corrí, subí y corrí 50 y también me encantó, pero dije, ya, estoy 70. A 70. Entonces fui subiendo así como de a poco. Me sentía bien en los 50, encontré que ya la hacía perfecto, que no tenía ningún problema corriendo 50. Y, y al otro año, por ejemplo, volví a la carrera que, que había corrido 30 por primera vez, me subí a la categoría 70. Y me acuerdo perfecto de esa carrera de 70 que yo iba llegando a la meta y, y por ahí mismo pasaban los que iban a correr 100. yo decía, ¿por qué no me inscribí en los 100? ¿Por qué estoy corriendo 70? O sea, esa fue mi, mi sensación, de ay, no fue llegar muerta. Y, esa, y, en esa, y en esa carrera salí segunda en la general, me ganó una brasilera, salí segunda en la general y, y yo tenía la sensación de esa, de decir, ¿por qué no me inscribí en los 100? Debería estar corriendo 100. Entonces, así fui yo como subiendo, cuando yo me sentía ya que, que ya podía, de todas maneras, en esa distancia, eh, subía. Ahora, cuando llegué a los 100, yo encontré que ya a los 100 era, dije, estas distancias a mí me gustan 100, pero lo que me empezó a pasar era, que por ejemplo, muchas de las carreras que yo quería correr afuera, no eran 100, sino que eran 120, 116, 124. So... No es que tú puedas, puedas elegir entre corre 80, 100, 120, no. Es, o corres, por ejemplo, las cortas, o corres la carrera larga, que es lo que sea, eh, o 120, 124, o sea, yo he corrido 120 en Lavaredo, en Italia, 116 en Madeira, 128 en Gran Canaria. Eh, Ahí contestarte una de las preguntas porque nos estaban preguntando de que eh, eso no es maratón, es un ultramaratón. Ultra ultramaratón. Ultramaratones que... Ultra que bueno, es sí, pero nos estaban preguntando sí. si habías participado en algún maratón en específico. O sea, pero eso es antes de todas esas distancias. Es que maratón de calle, no, porque a mí no, de verdad que nunca me ha interesado eh, correr cuatro horas, ocho horas y media en la calle. Lo encuentro así, como que no Aburrido. es lo mismo Aburrido, de verdad, a mí me gusta como el cerro, la naturaleza, subir, bajar, me gusta como cambiar, de, no, lo encuentro en la y, calle, y, no. Y hay unos rankings mundiales de, de, de los trails, que después pues, trails, lo que y tú tiene, lo, Hay como, hay una, una agrupación el, eh, en el cual a ti te van te dan dando como puntaje, puntaje ¿sí? Sí. como por ejemplo, para postular a ciertas carreras, tú tienes que tener, no, no te piden puntaje, en realidad, te piden haber corrido, por ejemplo, carrera y tú le tienes que mandar tu link de okay. qué carreras has corrido, a ver si te permiten correr, por ejemplo, una de 100, tú tienes que haber corrido tantas carreras, tienes que tener tantos puntos. Sí, sí, sí, y lo he escuchado un... antes, sí, lo he escuchado antes. Es, eso. Sí. Pero y... yo de no tengo hecho... ningún ranking de nada, pues si yo, dije <risa> <Si> hay, <risa> hay <risa> ranking así como general... Te no, fijáis, no por edad. Yo por edad me va bien a veces. ¿eh? Hasta, por ejemplo, en Austria salí segunda en mi categoría. Okay. Eh, en la Transgran Canaria salí cuarta. Y corren hartas mujeres, ¿ah? ¿eh? Tú no crees que soy la cuarta de cuatro. No, no, no. Corren okay. Sí, no, no. Te, te te, te en entendemos. Europa corren muchas mujeres mayores. Muchas, muchas. Sí. Sí. Le Leí también sí. que tu carrera <ríe> más... Leí también que tu carrera más dura había sido precisamente la de la Italia. Madeira. Madeira. Madeira fue lo más dura. Vamos sí. a tener que hacer, vamos a tener que coger todas las entrevistas que yo he leído. Todo, y no, y todos los reportajes que yo he leído que dicen que tú dijiste lo que yo te estoy preguntando. <risa> o es que tú lo has repensado después que hiciste la, la entrevista un par de años después. No, no no, no he cambiado. No he cambiado no, Porque lo tengo en, la, en, la, en, en mis notas, tengo Carrera Más Dura, La Varedo, Italia. Italia. No. Pero dime, la, cuéntame. Yo te voy a invitar a una que va a ser más dura que todas esas. Que es le que llaman la, la, Mara la Maratón La Guadalupe en Puerto Rico. Ese es que... Ella no corre carretera. Pero no, yo sé. Dime, cuenta, cuenta la, la de Madeira, cuenta Es que la de Madeira fueron dos cosas. Una que llegué muy enferma a Portugal. Llegué con fiebre, con, como con bronquitis medio bronquitis uh -huh, Me enfermé uh -huh. como en el avión. Oh. Y llegué muy mal y tuve que estar dos días en cama en Portugal. Yo no conocía Lisboa, nada, y tuve que estar en cama porque estaba ahí, pero muriéndome con tos muy enferma. Y me puse a tomar remedios, me tuve que conseguir una receta de un doctor en Chile para comprar antibióticos, porque yo dije, yo soy súper obtusa, sí. Voy a correr igual, voy a correr igual, como esté. O sea, yo ya estoy inscrita del año anterior, tengo todo listo, voy a correr igual, esté enfermo, esté sana. Así que... Nada, bajo eso me puse a tomar antibiótico, entonces esa carrera la corrí tomando antibiótico, no sintiéndome tan bien, ya me sentí un poquito mejor, pero no tan bien, y es una carrera durísima porque tiene mucha escalera. Madeira es una isla que la tienen completamente llena de escaleras por todos lados. Wow. Oye, es increíble, es que tiene unos cerros enteros de escaleras, es una cuestión así para no creerla. Eh. aquí nosotros que en Chile tenemos unos senderos, muchos cerros, apenas tienen unos senderos marcados, y allá tienen como todo para, el, como para los turistas. Entonces, para que tienen, puedan subir. Claro, para que puedan subir los turistas, entonces todo es escalera, escalera, y tú sabes lo que es correr, 116 kilómetros, yo creo que con 60 por lo menos, 70 kilómetros con escalera es... Eh, es duro. Para mis rodillas. Bueno, ¿no? O sea, tengo sí. bueno, el dolor. Ya de de 50 para adelante es duro, como quiera. Eh. Sí, sí, a mí eh. esa... Y bueno, y en la noche, eh, la segunda noche, porque esas carreras para mí son súper largas, la segunda noche me sentí muy mal y tuve que parar. Primera vez que me pasa que paré en un, en un punto de abastecimiento para que me, pa me dieran el oxígeno porque venía muy ahogado. Lo venía pasando muy mal, hacía... Tremendo frío, eh, me costaba oh. mucho respirar y correr porque tenía como, el, como de la garganta todo el pecho muy apretado. La congestión. Sí, me revisaron, sí, me revisaron los doctores y todos me dijeron que no, que no me preocupara, que se me iba como descongestionar eso apenas bajáramos porque estábamos como en el punto más alto de la isla y hacía mucho frío entonces como que se me juntaron cosas y estaba pero así yo muy mal. Pero sabes que cuando, cuando me dijeron no, no te preocupes, no estoy tan mal, eh ya bajando, ya viene pa, va a empezar a bajar y se va a mejorar un poco la temperatura, no va a ser tanto frío y vaya a ver que te vaya a sentir mejor. Eh, y efectivamente, pues, o sea, terminé con esto, con ese momento y de ahí para adelante, nada, pues, de ahí para adelante corrí sin parar hasta llegar a la meta. Uf, bueno. ¿y cuál, cuál es la logística en esas carreras tan largas? Porque no, tú, tú no andas con un equipo que no. te dé asistencia en la... Por eso, y me imagino que la logística es un poquito, pues, tú me imagino que tienes que llevar tus cosas, los gel, las tú, cosas sí. de comer. Sí, eh, sí. Me imagino que ya tú tienes un, una preparación antes de la carrera, qué vas a comer, qué, qué, qué, qué kilómetro. Eh. Sí, yo llevo de todo, de casi todo lo que yo necesito y en general en las carreras tan largas, en las de más de 100 kilómetros, hay un, hay un punto en la mitad en, en el cual tú puedes dejar una bolsa con cosas, entonces... No tienes que llevar, por ejemplo, por decirte algo, 20 gel, puedes llevar 10, sí, 10 la mitad, 10, en la... claro, los dejas en la bolsa y los puedes recuperar ahí. Entonces eso hago, claro, y llevo mis sales de hidratación, llevo mis pastillas, mi electrolito, sí, yo llevo todas mis cosas, sí. Oh. Y bueno, ahí hay, hay uno, uno sabe de antes dónde están los puntos de hidratación, qué puntos tienen comida y qué puntos tienen sólida hidratación, entonces uno también se planifica. Hay sí. algún minuto en que uno puede comer, efectivamente te puedes tomar una sopa, puedes comer algo así como más, como más comida. Mira, y, y eh, moviéndonos a Chile, ¿qué te motivó a crear el grupo Mujeres al Cerro? Eh, mira, me motivó, eh, yo creo que quizás un poco como la nostalgia del colegio, porque yo en mis años de directora llevaba a mis alumnos... Dos veces al año el cerro hace trekking. Ah, ok. Entonces, llevaba a todo el colegio, hombre. O sea, de, de, <risa> desde la prebásica, básica del preescolar, hasta los jóvenes, hasta los que tienen 18 años. Nosotros que en Chile tenemos solo un colegio que va desde, desde los 5 años hasta los 18. Oh, ok. Entonces yo hacía dos días en el año eh, en que llevaba todo el colegio. Cerramos el colegio ese día, íbamos todos y a trekking. Todos. Eh, y bueno, las que más me costaba eh, motivar ahí eran las profesoras, porque las mujeres <risa> en general son muy flojas, muy flojas, y todas querían decirme, no, ¿sabes qué? Es que me duele acá, me duele acá, es que yo fumo, es que, oye, me costaba mi infinito. Y bueno, eso era algo que, que yo lo tenía como instalado en el colegio, y ahí en ese, en ese trekking yo iba para adelante, para atrás, con los distintos grupos, los profesores iban encargados, iban todos los profesores, pero yo me iba moviendo de un lado para otro, para ir viendo cómo estaban los niños. Eh, dije, pues era súper lindo y yo tenía como la esperanza de motivar a mi alumno. algunos decía yo, le quedará como el bichito del cerro, con esta lectora <risa> que tenían, que corría por todos lados, que, que ellos sabían que yo participaba en carreras y todo. Ven acá, Entonces, y, y, te, y te has encontrado alumnos que han seguido siendo atleta o algo así, no, luego. No, pero de repente he visto algunos en el cerro y me emociona cuando los veo, y tengo muchos que me siguen en Instagram también que los veo. Qué bueno, sí. <risa> Entonces, sí. sigue sí. todavía mi historia. Y bueno, y el año pasado decidí invitar a mujeres, en el fondo yo dije, las voy a invitar al cerro, a ver si hay alguna que se motive, que se apasione como yo, porque yo como que encontré una pasión en el cerro, o sea, yo como que me enamoré del cerro, me encantó tanto esto de subir cerro, que imagínate que decidí cambiar mi vida entera por dedicarme a correr. Entonces sí. dije, las voy a invitar para como mostrarles un poco esto, y partió invitando a mis seguidoras de Frank Iber, así partí Ajá. el año pasado, entonces era gente que me conocía, que conocía mi historia, que, y que me siguen, y, y así partí con estos grupos, y ya este año decidí darle un poco más de como de fuerza la cosa y hacerlo un poco más grande y claro, o sea, hay un, unas ganas de, de salir al cerro tremenda y yo tengo muchas mujeres que me siguen, entonces eso generó que fueran cada día más y más y ahora hoy en día estoy llevando no. a 100 mujeres a la semana, eh, que bien. No es, que, no es que sea un grupo que son 100 mujeres, sino Vienen 100 ahora, 100 luego... Yo, yo llevo grupos de 25 y, y voy okay. cuatro veces a la semana. O sea, si subiera siete veces a la semana... Ahí tienes 7 Sí, porque no, porque no doy abasto para tanta gente que quiere ir. O sea, yo hago grupos máximos, de un número máximo y de ahí las demás van quedando fuera. Sí, ¿Tú, ¿tú crees que... que, que hay la... una foto del grupo para que la vean, <risa> lo, que, lo que están viendo ahora <risa> en, en Facebook Live, y ven que el, el grupo es enorme. Enorme, sí, no, sí son muchas, muchas. Es que, muchas. ¿tú crees que la gente está más, eh, tiene más conciencia acerca de hacer ejercicio, de, de estar corriendo, de, que Mira, ahora... Yo que, sí, yo creo que ahora después de la pandemia eh, generó también como una necesidad de la gente de salir como afuera, porque esa es una subida nocturna que hizo, que les encantó. Todas quieren ahora que hagamos una subida nocturna. No, tú tienes una foto ahí que es espectacular, que es el valle completo, eh, alumbrado. y ah, sí, y pues hablás... Santiago, que subí yo sola por ahí, sí, buscarla. Sí, linda. no, Que subí yo foto. sola para ver cuánto demoraba, para ver a qué hora se oscurecía, para, para, para tener como todo listo para, para subirlas a ella. Así que, esa a es, muy linda. Sí, sí, eso esa es una, fo una fotazo, eh, es un fotazo. ¿Sí? Parece, Parece a Wonder sí. Woman. Voy a salir con mi capa. <risa> sí. bueno, Tremenda y, foto. Y, y sí, yo creo que efectivamente, o sea, a ver, yo antes de la pandemia, en el verano, tenía los mismos grupos de 30 eh, conmigo. O sea, yo no es que tenga ahora más mujeres, pero sí veo que hay mucha más gente en el cerro, cosa que no veía antes. O sea, imagínate que yo subo los cerros hace ocho años. Lo único que veían unos pocos ciclistas y nadie de gente en el cerro. Hoy en día, los cerros a las 11 de la mañana es como estar en una calle con tiendas, o sea, lleno, lleno de papás, niños, familias enteras, perros, de todo. Mira, eh. pero a mí me encanta, a mí me encanta ver que, que la gente se ha ido motivando con esto, y ha querido salir, porque si no, esa gente antes de haber estado metida en un mol, entre las tiendas. En estos moles encerrados. Y como Exacto. estuvimos tanto tiempo encerrados, yo creo que la gente ahora tuvo la necesidad de, de ir como a la naturaleza, lo cual sí. lo encuentro maravilloso. maravilloso. Es que debemos, pe debemos pensar que toda esa gente, de la misma manera que cuando tú eras directora y buscabas un, un tiempo de soledad para pensar, pues toda esta gente ha estado en un encierro realidad, por, claro. por los pasados meses por, por la pandemia y lo más seguro están buscando ese, ese mismo, esa misma conexión con ellos mismos sí. y, y olvidarse de lo Totalmente. que está pasando sí. alrededor tenemos Así. una tenemos un comentario por ahí que el ambiente del Ultra es muy distinto Me que distinto. sí. distinto a, a, a los corredores de calle no quiero ofender a nadie ¿sí? <risa> sí. Pero, pero sí ¿sabes qué pasa? a los corredores y uno mismo lo ve en los Instagram porque los corredores de calle ponen su PB, o sea, ¿lo han visto? El sí, personal sí. best, ah, el personal <ríe> best en 5 kilómetros, en 10 kilómetros, en 21. ¿no? Es como los primeros que te preguntan, así como, ¿cuál es tu PB? Ah, entonces, eh, yo encuentro que mucho menos como el tema tan competitivo en el, en, en el tema de, del, del trail. Eh, igual mm. en el, o sea, yo lo vi, yo fui varias veces a Boston acompañando, me voló a mi el en Boston. Que él corría y es como el club de los sub-tres horas. O sea, como sí, sí, de los eh, sub-tres horas ni se juntan con los de tres horas y media. Es una cosa así como. No, no, eh, eh, la eh, sí, es verdad. Sí. La, la, la competencia sí. es mucho más aguerrida. Es como eh, yo soy elite, yo, sí. tú no eres elite. <ríe> pues, sí. En cambio, que en el trail, por ejemplo, yo que he corrido varias carreras afuera y que soy embajadora de Spartan. Y yo he tenido la oportunidad de compartir muchas veces con los elites y yo conozco a varios, y de varios soy amiga, y hablamos. No hay esta cosa así como que, ay, yo soy elite, no, no puedo hablar contigo, o sea, yo no tengo nada que verte. A, a, ellos, a muchos les ha pasado que se, nos encontramos en las carreras, nos encontramos en el mismo hotel, entonces yo soy como... A ella de nuevo acá <risa> <A> de nuevo. <risa> sí. y claro, y son gente igual que uno nomás, te fijas y nadie tiene el problema de, que, de poder conversar contigo y, que, y de sentarnos juntos y de salir a comer y entre todos, te fijas, y entonces hay una onda mucho como más como familiar encuentro yo en el, en el trail que en el que todo el mundo se saluda además la gente se ayuda, por ejemplo yo en las carreras si veo a alguien sentado lo primero que le pregunto, ¿estáis bien? te sentís mal, si trail, uno de repente va horas sola, en la noche, en el día, y puede que sea la única persona que vea mucho rato, y si esa persona, te y se siente mal le está pasando algo, o sea, tú perdiste un minuto en asistirlo en ver qué le pasa. Sí. Verdad, no tienes el... el tiempo, tienes el tiempo y lo que no, lo puedes recuperar más tarde. Absolutamente, sí. nosotros, nosotros hemos corrido hasta 50 kilómetros, todavía Bien. no... Yo creo que en el futuro, pues Ramón quiere hacer un 75, un 100 kilómetros y yo lo, lo voy a acompañar. Bueno, a mí yo, tengo, yo tengo las ganas de hacer algún día y por una vez así como un 100 millas. Uf. ¿Cómo es? Eh? O sea, 160 kilómetros. ¿no? 160. Te, sí, te quería preguntar precisamente porque eh, yo he hecho solamente una carrera de, de ultra y fue por culpa de, de José, pero llegó un momento eh, en la carrera en que precisamente yo me encontré solo en, en el medio de la nada y ahí la mente empieza a, a, a jugar contigo y a, y a querer este, tumbarte. Eh, en esos momentos que tú... Porque una carrera de esas distancias que tú estás hablando... Eh, la mente tiene que, a, que jugar contigo es bien mente. fuerte. O sea, la mente ¿Qué, qué tu, técnica tú usas? La mente es tu mejor amiga y tu peor enemiga. No sé. Porque uno va, como tú dices, sola y uno todo el mundo digo yo tiene el ángel bueno y el ángel malo y el bueno siempre está como ya, pero a ver, dale, dale, llega. Yo siempre sabes qué hago. Mi meta es la medalla. Tu medalla de finisher, viniste hasta acá, apúrate, <ríe> dale, dale, yo voy así con el paso, o sé sea, a los puntos que tengo que llegar, la hora. Yo planifico mucho la carrera, uh -huh. no para ganarla, sino que Mentalmente, mentalmente hace la ruta. No, no, no, y las llevo en un papelito marcado, hice los tiempos y todo lo que tengo que hacer, porque en estas carreras tan largas también hay puntos de corte, o sea, no es que tú puedas ir oh, caminando y sí, sí. sacando fotos, sí, o sea, exacto. tú tienes que llegar... A los puntos de corte antes del, de, del, del tiempo de estipulado. Así que Exacto. yo siempre, como... No es que vaya siempre justa, pero tengo todo claramente especificado. Pero bueno, entonces en esto, eh, una de mis fortalezas es mi mente. Yo soy súper fuerte de mente más que de cuerpo. O sea, yo siempre, como digo yo, me gana el ángel bueno pero el malo también lo tengo, que está todo el rato, hoy oh, está te duele la rodilla, te duele la rodilla, yo creo que ya está bueno, hasta aquí nomás, no corramos más, cortémosla, ¿ah? Ajá. así como ya, termina, no sigáis, y por el otro lado, la otra voz que me dice, dale, sigue, sigue, sigue, tú podís, tú podís, no importa, la rodilla no es nada, no es ningún dolor, sigue. Entonces yo voy todo el rato con, con las dos voces, pero efectivamente mi voz, eh, positiva, mi voz uh -huh. como que quiere llegar es más poderosa que la otra no no y, y, sí. y, y es tu, tu, tu fuerza interior, eso es lo que hace, yo, que yo te, te comparo eso. yo, yo te, te entiendo muy bien porque mi esposa también era maestra y era directora de escuela también eh, de hecho, sí, y corre sí. y, y, tiene, y tiene esa mentalidad de cuando se fija en algo es Uh, para llegar, y yo no, yo soy, yo soy loco, yo <ríe> saco por ahí para abajo y a lo loco, pero ella es bien, bien, como, como tú dices, ella pone los tiempos, sabe dónde, que tiene que llegar, a qué hora tiene que llegar y, y sus límites. Y Franco, como mucho y llego, o sea, yo siempre sí. digo, o sea, yo voy a llegar como sea, o sea, yo ni siquiera me lo cuestiono, yo no digo, ay, no sé si la voy a poder lograr, no sé. Es como, yo la voy a lograr, y voy a hacer lo que yo quiero, y voy Exacto. a cumplir. Tengo como una mente, no sé si un poco más masculina en eso, porque hay como de tomar decisiones y cumplirla, y ponerme objetivo de cumplirlo, y, y, y en el fondo también soy como muy poco de, de necesitar como, ay, pero es que quién me va a ayudar, es que quién va a hacer esto, es como, aquí vengo yo, yo lo hago, yo puedo... ¿Qué sí, sí. que tenga que ver con, con el que uno es madre? Te fijas y uno cuando sigo madre, yo he pasado por dos separaciones, tengo dos divorcios a, a cuesta, Entonces, <risa> Ya no me trasbalas, a mí no me entras <risa> si, si no estuviéramos en pandemia, ¿cómo tú planificas tu año de carrera? Eh, mira, yo me estaba yendo dos meses a Europa que. Mira, eso es algo que yo hice cuando renuncié, dije yo no quiero pasar ni un invierno más en Chile, yo tengo pasaporte español, soy española también por mi padre, así okay. que dije, yo me voy a ir dos meses a Europa, no sé cómo, no sé dónde, pero me voy a ir dos meses a Europa, y ya llevo cuatro años yéndome dos meses a Europa, y me voy, y siempre me resulta, me invitan a carrera. Eh, me invitan harto el año pasado que estuve, este año que estuve de embajadora de Esparta, por ejemplo, fui a correr a la Trans Canaria, España, después fui a Suecia a correr ahora, en la pandemia también, ¿te fijáis? Y me ha ido resultando. Eh, en general yo tengo como cuatro carreras, hago cuatro carreras más o menos, o tres carreras grandes, eh, mm. dependiendo de lo que quiera correr pero más o menos tres carreras grandes y entre medio trato de ver algunas chiquititas. también he corrido aquí en Chile carreras más cortas, pero las grandes eh, cu siempre... Cu ¿Cuál es, que es corta más para ti? ¿50 kilómetros? Es... <risa> menos de 50, claro. Sí, <risa> no sé, corrido de 35, de 40, <risa> claro. Eh, parte, parte. Bueno, a Suecia fue correr 43, corrió una, eh, eso es corto, o sea, una corta. esa es corta o sea, que planifica cuatro, cuatro carreras al año. Cuatro carreras, cuatro carreras más o menos, pero claro, dependiendo, por ejemplo, de repente me invitan, eh, por ejemplo, el año pasado no tenía planificado México, y me invitaron a México y dije, voy, como sea voy, pero eso me jugó una mala pasada porque yo tenía planificado Sudáfrica, yo fui a correr a Sudáfrica el año pasado, y Sudáfrica ha sido mi único DNF. Ok. Uh, okay. Eh, porque venía muy cansada de México, que había sido hace un mes, muy y te, cansada, y, no me y te alcanzó, Y te alcanzó allá en, en Sudáfrica. ¿eh? Y sí, no no la logré que fuera, porque además que Cape Town es, es oh. una de 100 kilómetros y es la más rápida del circuito, hay un circuito de carreras mundiales que se llama World Trade Tour, y... Y es la más rápida. Y cuando uno se inscribe y te dicen que tú tienes que ser del 30% más rápido de tu categoría para lograrla, porque si no, no la vas a lograr, porque los, pu los puntos de corte son muy acotados. Entonces, uh -huh. como yo soy siempre así como, la logro, la hago. <risa> es más, eh, soy muy chora para eso. Entonces, ¿qué? Pero quedé Por fuera, así como por 15 minutos. Que oh. fuera en un punto de corte fue... Pero mira, fue también, por ejemplo, pero que yo no lo pongo en los posts, a mí no me gusta así como dar excusas, pero yo no sabía que había una parte que era completamente de arena, que era un cerro, que uno lo veía en la elevación que era un cerro, pero era como una duna. Entonces, la duna era las arena. dunas son bien difíciles. Dunas de arena. Y entonces mis zapatillas, escogí pésimo las zapatillas, o sea, a mí la arena me entraba, pero así por montones. Entonces, mis dedos quedaban así a los dos segundos. Entonces me tenía que sacar los zapatos, sacarle la arena, volver a correr otro poquito y cinco minutos después mi dedo así otra vez. Entonces, mira, lo pasé tan mal porque iba con el tiempo justo, porque yo tenía súper claro a qué hora tenía que llegar y todo. Y yo veía que con esta situación, o sea, no lo iba a lograr. Entonces me empecé como a, a enrabiar conmigo con las zapatillas, oh. con la duna, con todo, porque veía que no lo iba a lograr y llegué un minuto que no, pues no. O sea, no lo logré y fue súper frustrante, ¿eh? fue súper frustrante porque primera vez que, no es que yo quisiera que me dejaran afuera, o sea, yo hubiera seguido corriendo, si me faltaban que claro, sí, una, pero, y fue por las la zapatillas, te fijáis, hubiera podido correr sin parar, todo eso que era una bajada, o sea, lo hubiera hecho muchísimo más rápido, eh, pero no lo logré, y de hecho volví a la semana siguiente, porque estaba allá en Sudáfrica, todavía unos días, como a los cuatro días, a hacer, ese tramo, porque estaba tan enojada que lo hice <risa> bien, con otra zapatilla para ver cuánto me demoraba, y efectivamente me demoré 30 minutos menos. Entonces era como Con un, una zapatilla especial ¿Con para una la zapatilla, arena? Exacto, con una zapatilla que no me entró ni un gramo de arena, que no tuve que sacármela ni una sí, vez. Sí, que son las, que, me las me... Que, se, que se sellan en el tobillo. No, no, que no si dejé. no era... No, no tenías que usar esa como falsadas, sino que era una zapatilla que no te entrara. La mía era como, como de malla, entonces me entraba ah, aquí un colador. O sea, un colador, sí. En sí un sí, segundo sí. la tenía llena. Entonces era. No. La... Pero bueno, pasan, cosas que pasan y tengo esa carrera pendiente. Espero que el próximo año la quiero volver a hacer para pa terminarla. Cuando te dicen que te Cuando te dicen que te invitan <risa> sí. a te invitan a las carreras, son los mismos ¿Los mismos auspiciadores tuyos eh, que tú eres embajadora o son los organizadores que sí. ya conocen, te conocen también como influencer? Sí, los porque sí, sí, yo tengo harta invitación como influencer, pero a ver, yo siempre les digo a la gente, yo escribo las carreras y yo le escribo, le digo, hola, soy Frank Sales, Frank Ibarra en Instagram, ¿no ¿puedes ver No sé, yo les escribo, o sea, yo me vendo un poco, como digo yo, no es que a mí las sí. cosas me lleguen así como sola, sola, sino que uno también tiene que salir a buscar lo que quiere. Oh, y a y, veces... y... Y mucho bueno, ese es otro buen consejo para a los corredores que, que quieren ir a, cierta, a ciertos eventos, que, que, que se comuniquen directamente con los claro, con con, organizadores. Con lo, organizador. Y o hay sabe. que decir también que Fran tiene sobre mil seguidores en Instagram. O sea, sí, que sí, la carrera, sabe. cuando invitan a Fran, están invitando, eh, van a tener una promoción claro. en mil sí. personas eh, claro. en Instagram, sí. obviamente. Uh -huh. Uh -huh y, y ella, guarda, ella lleva una página espectacular en, en, en, en Instagram no solamente la de Mujeres al Cerro sino la de ella personal eh, eh, sí. la, la calidad de fotos y la calidad de historia es, es, es tremenda tremenda, sí no sí ah, sí, sí. Ah, por eso me invitan de... por ello, eh, una promoción este tema de, además que yo tengo mucha llegada con la gente eh, me manejo allá como con todos los corredores, entonces ellos saben que, que también van a tener como harta difusión Claro. Exacto. ¿Cómo tú ves el movimiento en Suramérica eh, para ir a correr a este tipo de eventos? ¿Se ve, ¿Se ve bastante de participación o lo ves bien mínimo. Porque a nosotros, a ver, el problema que tenemos es que nosotros vivimos en el fin del mundo y es muy caro salir a correr al extranjero. Entonces, generalmente en todas estas carreras soy la única chilena, casi siempre. Mm. ¿no? Soy la única chilena porque eh, el pasaje ya a Europa es caro y después allá... Ahora, incluso las inscripciones de estas carreras son caras y uno tiene que pensar en el hotel, la comida, son hartos gastos. Eh, sí, es bastante. No. una carrera, entonces es muy poca la gente que va a correr de Chile afuera, lamentablemente. Eh, eh, no te creas, eh, pa, no, a, casi todos nuestros países pasan lo mismo. ¿Lo mismo? Eh, sí, eh, en Puerto Rico ahora el trail running eh, está cogiendo un auge bien grande, y, y tenemos gente que, que les gusta y son buenos corredores. Eh, por eso lo que estás diciendo es muy, muy bueno para ellos, que lo escuchen también, que, eh, que se vayan comunicando con los organizadores, tratar de... Y hay que venderse, como tú dices, hay que... Bueno, yo, bueno y una de las cosas que yo hice cuando me, me salí de directora también es que yo había partido con este Instagram hace cuatro años atrás, que yo partí con mi Instagram y yo... Mi hijo se reía mucho de mí porque yo les decía... Yo voy a ser influencer. Y a lo mismo que yo tengo 50 años, le digo... Porque no tienen por qué ser todos los influencers... cabros los chicos de 15, 20 años... Yo voy a ser una uh -huh. influencer de 50. Pero y todos cierto. se reían. Y yo digo, bueno, me a lo mismo. Pero yo, que <ríe> a trabajando en Instagram... Empecé a estudiar, porque... Uno también tiene que estudiar... Cómo es esta cosa... Qué es lo que uno tenía que poner... Qué fotos hay que subir qué hay que escribir. Entonces la cosa no es gratis, por eso digo, la cosa no es gratis. A mí el Instagram, para yo tener estos 40.000 seguidores que tengo, eh, fueron años de, de ir aprendiendo cómo hacerlo, de generar como comunidad, eh, de ver cuál era como, como mi punto en que la gente me sigue, a mí, a mí me sigue mucha gente porque se motivan en esta cosa de los 50 años, de que nunca es tarde para cambiar lo que no quiere. Los 50 quiere, son los cada... mejores, vamos, vamos, vamos, los 50 son los mejores. Sí, ¿no? sí, sí, yo estoy feliz con 50. ¿Te fijas? Entonces, ha sido un trabajo, porque a mí me pasa, por ejemplo, aquí de los corredores en chileno, yo soy por lejos la que tiene más seguidores y no soy la mejor ¿Eh? corredora chilena, ¿te fijáis? No estoy en la selección de trail de Chile ni nada, pero si tú decís la corredora, influencer más grande que, que hay en Chile, soy yo. De color sí. claro. Bien, Entonces, bien, pero bien, como bien, digo, bien. no es gratis. No es gratis. Yo, yo no lo estoy... que estás diciendo, <risa> lo, lo que estás diciendo es, es totalmente eh, cierto. De que uno tiene que ir preparando todo eso, tienes que estudiar. Eh, Ramón es mucho más, eh, más penetre, eh, él, él está más pendiente a todas más esas técnico. cosas en el site de nosotros porque. Más técnico, es mucho más técnico. Ahora tengo que decirlo que la gente de nuestra edad no está en Instagram. Hay muy poca gente de 50 años en Instagram. O sea, yo lo veo con mis mismos amigos del colegio y todo, tanto como afuera, así como que nadie lo usa, así como lo uso yo, que soy una influencer, como digo yo, millennial. Nadie lo usa. Todos todo lo tienen no, así para, para nada. Y lo bueno, lo bueno que tú haces en tus posts en Instagram o sea, es que tú los haces en español y en inglés. En inglés. Sí, y eso te abre mucho... más mercado. Sí, porque... ah, obviamente, sí, eh... tengo muchos seguidores de otros países de habla inglesa, entonces, de todas maneras, yo siempre lo partí hace mucho tiempo haciéndolo y lo hago en español, y en, o sea, en inglés y en español también. Sí, lo noté bien, y, bien. Y, y aprendí de eso, porque me di cuenta que sí, es una manera de tú atrapar más gente eh, en, en, en, a nivel mundial, ¿Mundial? <risa> hablándolo en inglés y español. Ya que estamos estamos ya en los, en los minutos finales, sí. yo quisiera de parte tuya, como ya hemos estipulado ¿verdad? De, de, de, de tus competencias y, y el, el, el bracket de nosotros de ya de 50 años, eh, que yo conozco muchas personas y muchas mujeres también específicos que han llegado a correr 5K, 10K, quizás un medio maratón y dicen yo no no me veo, no me visualizo corriendo un maratón jamás y sabiendo, yo por lo menos sabiendo de que tienen la capacidad de hacerlo eh, me gustaría en estos minutos finales que le hablaras a todas esas mujeres que te, te ven como un ejemplo y a los hombres, sí, pero ¿Y precisamente a las mujeres que te ven como ejemplo que les hables y les des unas palabras de, de aliento y de consejo a, esa, a esas personas Bueno, yo les diría que se atrevan, que se atrevan a hacer cosas distintas y que no se pongan límites y finalmente los límites están en la mente, en nada más que en la mente. Entonces, no se limiten ustedes mismos de no, es que yo no puedo. Si uno puede, efectivamente, el cuerpo, o sea, puede todo lo que la mente le diga. Entonces, finalmente, lo que tenemos que lograr es que nuestra mente sea positiva, nuestra mente nos diga, yo lo voy a lograr, soy capaz de hacer lo que yo me proponga. Así que yo, para mí, el tema como del cuerpo es como, es como está en segundo plano, es tu mente, es tu tu energía, la que te va a llevar. Así que los invito a todos a probar, a subir las distancias a los 50 años. Somos capaces de muchas más cosas. Tenemos muchos más años todavía por delante para seguir haciendo lo que queramos hacer. Así que disfrutemos esta edad en que estamos y hagamos cosas entretenidas y maravillosas. Y ya los hijos se fueron. Camón, ahora, eh, ya Camón, los hijos Manzano, se fueron que el tiempo de nosotros. Tú vas a hacer un 100 kilómetros y yo te lo aseguro a ti. <risa> Lo vamos eh, a hacer. Pero hágalo eh, de todas maneras, de todas maneras. ¿Y ¿Sí? qué puede pasar? A ver, ¿qué puede esa, pasar? Nada, exacto. Nada. No, no, y, eh, esa es la mentalidad de, de, de, de Otero. Sí. Otero siempre ha sido el, el, motor de, el motor de los dos. Lo que pasa es que si Otero, si tú lo dejas, te corre el Everest. Así que hay que tener, hay Perfecto, que tener cuidado ver, con él. ¿Por, ¿por, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Yo también ¿por digo, ¿por lo qué mismo? No? y por qué no? Allá vamos, allá vamos. Eh, mira, ¿nunca has visitado Puerto Rico? tenido la posibilidad. Tienes que ir para que coja la Guadalupe con, con nosotros en Ponce. Es de cajetera, pero tú te la paseas. Eso es para pasear y ver la ciudad. Sí, no, no, acá, no. no acá, este, acá... Invitada, invitada a Puerto Rico. Este, Puerto Rico es, es otro país latinoamericano como cualquier otro y, y, y abrimos la, los brazos a todos ustedes y, y, hay, y hay, hay una comunidad chilena bastante grande en Puerto Rico ¿Ah, pero sí? ya, ya, eh, tienes, sí. ya tienes el primero que se está apuntando yo, yo también quiero intentarlo así que... eso, pero eh. intenta de todas maneras Luis, hazlo hazlo, no lo que te deje es como una idea hazlo, el Exacto. próximo año di esto lo voy a hacer, así que ponerse como las metas y, y ir hacia allá no Ay, lo, de, no lo dejes como un sueño, digo yo como una meta eh. Eh, <risa> y, y pregunta eh, ¿qué carreras tú pro promocionas en Chile por si acaso alguien en Puerto Rico quiere ir a correrla allá? que tú digas, gusta, mira, mucho, esta carrera tienen que venir acá a correrla porque me van gusta a... mucho una que se llama Vulcano Ultra Trail Vulcano que es en un volcán, es alrededor de un volcán en el sur de Chile que es preciosa, todas las carreras que son en el sur de Chile son muy lindas eh, otra que he corrido en la Patagonia que es maravillosa que la he corrido dos veces, se llama Ultra Fion pero esa la han suspendido por mal tiempo, la, okay. el año pasado tuvieron que suspender, así que, pero también, esa es increíblemente linda, ultra fiel. Ok, ¿Y en, y en Santiago, ¿tienes en alguna carrera? En Santiago café? tenemos la North Face, eh, todos los años hace la que es la más grande que tenemos en Chile, que es la North Face, que es como la North Face mundial, una de las fiestas de aquí en Santiago, y se hace por, por mi patio, como digo yo, por mis montañas ah. que están aquí, ah. detrás ah. mío. <ríe> yo vivo aquí al lado, al lado de las montañas, entonces eh, la hacen aquí como en mi jardín. Así que siempre la corro, siempre la corro. he corrido La corro siempre los 50, pero a ver si me subo de distancia, quiero correr los 160 acá en Chile. Te a, lo único que te voy a pedir es que luego eh, nos tires por mensaje en nombre de, la, de las carregos. carreras, sí para, para nosotros compartirla con, con los... Exacto, sí, porque esa es la, lo que tratamos también, de, es una de las cosas que tratamos de hacer con el podcast, hacer unos puentes con todos los países, eh, porque a nosotros nos fascina correr. Ah, corrí, la, corrí la rock and roll, alguien está diciendo, yo corrí sí. los 21 de la rock and roll también, sí, muy linda. Es eh. entretenida, porque entretenida. <risa> es que empieza a calentar, en los 21 kilómetros, es que empieza a calentar y... Y ay, ya ay, la organiza un amigo mío así que él me invitó a las carreras y todo, así yo pensaba, ¿Qué es de lo más que... graciosito esa carrera quiero <ríe> <ríe> <ríe> dar una vuelta <ríe> no, no, pero, pero eso es lo que queremos hacer los puentes con, con, con los países, ya por lo menos sabemos si vamos a ir a Chile, pues te escribimos mira, ¿Sí? estás por allá para, para, vamos a parar en, en una de esas carreras yo tengo que meter la jamón en una de 100 kilómetros por lo menos, para que bueno, la norte <risa> es la más grande que tenemos acá. Ah, oh, acá. Okay. Presente. <risa> ya, pues, pues, un millón de gracias por la invitación. No, no te queremos dar las gracias a ti. Gracia gra a ti. No, eh, un, un millón de gracias. Eh, ha sido un placer. La gente ha disfrutado lo que, lo, lo que estás diciendo. Lo, la energía que tú eh, proyectas es tremenda. Eh, y te lo agradecemos. Y eh, esperamos en un futuro poder tener otro... A, otra charla, lo más, lo más seguro allá mismo en Chile, que podamos entrevistarte allá y, en un cerro. Eso sería tremendo. Así que, queremos, antes que feliz. nos vayamos, diré a la gente tus redes sociales, ¿dónde te pueden conseguir? Franquibar y Mujeres al Cerro. Esas son eh, las dos en Instagram. Sí, sí. sí. Ok. Pues no no tengo tienen mi más. Facebook, pero mi Facebook no lo ocupo mucho. También tengo a seguidor seguidores en Facebook, pero de la verdad que el Facebook. No es mi red, yo solo me dedico a mi Instagram porque además tengo dos. Así que tú te comprenderás el medio sí, trabajo está. que tengo de subir, de estar subiendo post a mis dos Instagram, así que es harto trabajo. Ok. Pues nosotros queremos agradecerte tu tiempo y a la misma vez pues queremos eh, recordarles a la gente que nos está escuchando ahora mismo en vivo o que nos va a escuchar luego en el podcast, que Corriendo Sobre 50 Podcasts lo pueden conseguir en todas las plataformas de podcast existente, la que la a usted le guste, pues busque en el search bar como Corriendo sobre 50 Podcasts, pero principalmente eh, sabemos que Apple Podcasts y Spotify son de las favoritas, así que en esas dos redes estamos ahora. Entramos también en Amazon Music, así que nos puedes conseguir en, en esa plataforma. Aparte que en las redes sociales estamos en Facebook como Corriendo sobre 50 Podcasts, estamos en Twitter como Podcast CS50 y estamos en Instagram como corriendo sobre 50. Como saben, cada dos semanas eh, tenemos podcast nuevo y eh, eh, estamos aprovechando todos estos podcasts que hemos tenido, estas Facebook Live con diferentes países, para ir aumentando nuestra red de eh, corredores a, a nivel mundial. Así que eh, no se vaya nadie de nuestras redes, quédese con nosotros. Una vez más, gracias. Fran González, gracias. ultramaratonista por su tiempo y nos vemos a todos los que estuvieron. Gracias a todos los que estuvieron conectados en esta noche. Gracias por sus preguntas y recuerde que esto queda graduado, grabado en Facebook, así que lo pueden ver en otro momento y después luego va a estar en YouTube también. Así que muchas gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos, Fran. Gracias por tu tiempo. Chao, chao, que gracias. Que gracias. gracias. Te vemos Un en abrazo. Chile. <ríe> Te vemos en Chile. Un abrazo. Bye bye.